Permíteme para proyectarles el iPad. Vamos a hacer este en 3D y en dibujo. Lo voy a hacer otra vez. Voy a crear. Puede, puede ser en cualquier programa, puede ser en Photoshop, en Illustrator, en el iPad, en Sketchbook o en papel, no hay problema. Lo que van a hacer aquí, primero que nada, es dividir la hoja en cuatro en esta parte de aquí, bueno, en cada uno de los cuadros van a poner una vista. Voy a iniciar con una vista frontal. Esta es una vista. Le voy a poner que esta sea, podría ser la vista... ¿Vista frontal? Voy a ir a una vista superior, voy a poner aquí la superior. Visto desde arriba, esta figurita en teoría se debería ver. Tiene un poquito aquí, tiene un poquito aquí, tiene un poquito acá. Que se ve casi igual. La perspectiva va. Vamos a ver la diferencia. Y visto de lado, en teoría se debería ver así. Ahora me voy a la perspectiva. Y nomás para que se pueda distinguir mejor, le voy a agregar un poco de color. Prof, ¿cómo dijiste que se llama donde estás haciéndolo? Ahorita estoy en Sketchbook. Este está para cualquier tablet. Ya sea Android o iOS. O de hecho también está para computadora. Si tienen alguna Wacom se puede controlar muy bien. Y listo. Van a hacer este, esta figura que tienen en pantalla la van a hacer en 3D. Y se van a apoyar de sus, de sus otras líneas. Esto se entrega en papel y se sube el screenshot. Ahora me voy a Fusion. Ustedes recuerden que pueden proyectar, como la, la vez pasada que pusieron una imagen, pueden proyectarla. En este caso es muy sencilla y no es necesario, pero si quieren pueden ponerla ahí como un canvas. Este ejercicio que vamos a hacer ahorita está muy sencillo. Como les decía, pueden proyectar un canvas, de hecho lo voy a hacer. Voy a agregar aquí mi canvas de mi computadora voy a insertar el sketch que tengo ahorita. ¿está bien? ¿Listo? ¿Sí? Voy a poner este aquí. Voy a tomar de referencia esto que hice por aquí. Voy a crear un nuevo sketch. Voy a dibujar a partir de este punto. Un cuadrado. Le pongo otro, las medidas ahorita no importan. Esto. voy a ponerle que este punto termina acá y este punto termina acá o con medidas que es mucho más rápido declaré. voy a decirle que esta línea de aquí mide 35 esta obviamente también 35 esta de aquí 35, 35. ya está y lo voy a extruir extruir a 35 voy a prender mi sketch para poder seguir extruyendo lo estoy haciendo separados para que me dé la opción de poner new body y me deje los bloquecitos separados aquí extruir lo voy a extruir a 35 y le voy a poner no join que me lo haga como new body ok y como ya tengo esta cara Puedo volver a extruir sin dibujar ningún sketch. Esta cara la puedo volver a extruir. Le digo que me mande hasta 35 y un nuevo cuerpo. Y OK. Y con eso voy a apagar los canvas. Y a esta figurita que ya la terminé, nomás le voy a poner a apariencias. Apariencias. Voy a poner Este. Recuerden que como son cuerpos separados porque le puse otros bodies, puedo ponerle, si yo gusto, diferentes colores. Ya está mi figurita. Y a este le voy a tomar un screenshot, pero este screenshot lo voy a subir a fija. Dejen aprovecharlo que está compartida en la pantalla. Aquí dentro de Canvas solo van a poner el... Link a Vihans, aquí está, sube aquí el link del proyecto a Vihans, me voy para allá al el portafolio. En el proyecto, ustedes van a ponerle crear un nuevo proyecto, le ponen el nombre que gusten, clase 2, proyecciones, lo que gusten, que ustedes lo puedan identificar. Y voy a subir estos dos archivos, el screenshot del dibujo que hice en papel o en digital, y el modelo 3D final van a poner este le ponen continuar, le ponen sus datos y el link que le salga de su portafolio borro pues voy a ponerle solo esto lo que sea y está, este es el link que van a ponerme en Canvas lo copian, se van a camas, le ponen el link, le ponen entregar y listo.